10 años trabajando en el mundo de la, de la tecnología, telecomunicaciones, seguridad. Empezamos con, con IMT, que es lo que dio nombre un poco a, a la empresa, Interacted Modular Technology. Luego trabajamos en otro proyecto como IMT No De Print, eh, temas de IoT como IMT Honeycomb. Y bueno, pues ya 10 años de experiencia dentro del mundo de la tecnología, interconectando distintas soluciones, eh, interconectando eh, distintas empresas para colaborar y demás y llegar a dar una solución a problemas concretos, nos llegó desde distintos centros, ya sea administración, hostelería, transporte, industria, sanidad, y sobre todo de educación, ahora que ya se empieza con el tema de los proyectos de iPad, el one to one, pues que tienen una problemática bastante importante, es decir, eh, llegan al centro estos dispositivos y hay que tener un control, el alumno tiene que hacer lo que tiene que hacer, yo el enfoque lo voy a hacer un poco en el tema de, de educación, ¿vale? porque es igual es más complejo, eh, ya que luego esto, extrapolarlo a industria y a cualquier, otra, a cualquier otra, ya sea administración, hostelería y demás, es hacerlo más sencillo. Entonces, pues bueno, eh, el problema que tenían inicialmente era que habían llegado todos esos dispositivos al centro, el profesor intentaba dar la clase y se encontraba con que igual no podía dar esa clase porque los alumnos no hacían lo que tenían que hacer eh, o no estaban conectados a donde tenían que estar conectados, había un descontrol. Eh, probaron distintas soluciones, eh, se, vio, se vio que era necesario extrapolar lo que nosotros ya teníamos como experiencia dentro de la seguridad perimetral con IMT, había que extrapolarlo a la nube, entonces se eh, piensa en, en, bueno, tenemos un escenario nuevo y es necesario eh, un nuevo modelo de servicio cloud, es decir, tenemos que llevar ese control de esos filtros de contenidos, ese control por parte del profesor, padres y demás, tenemos que llevarlo a la nube porque no sabemos dónde se va a conectar ese dispositivo ese dispositivo está en el centro está fuera del centro, está utilizando una red compartida con su su móvil utilizando utilizando una wifi se ha conectado a su propia red 3g no, no, tenemos un un no, hay un entorno definido entonces ¿qué pues qué hacemos nosotros Definamos un un un global vale ¿vale? Entonces no, eh, como ya comentaba los centros no, eh, empresas también se encuentran con estas problemáticas con los dispositivos móviles y la primera solución no, no, no, no, no, no, es un software que permite controlar el dispositivo, nos permite hacer acciones sobre él. ¿vale? El resultado que tienen pues es que no, no llega a ser totalmente satisfactorio porque un MDM no tiene un control sobre la conectividad, no es su objetivo. Un MDM no tiene un control sobre los contenidos que se están viendo o no viendo dentro del dispositivo. ¿vale? Un MDM tiene control sobre lo que tiene el dispositivo, es decir, las aplicaciones del mismo, el uso de ciertos elementos del mismo a nivel de seguridad, pero no lo que se hace a través de esas aplicaciones. Bueno, pues evidentemente los, los casos es si hay ciertas cosas que funcionaban bien, pero otras que se escapaban, y un MDM por sí mismo no nos servía o no le servía en este caso absolutamente para, para todo. ¿no? La primera colaboración, aparte de la obvia con las distintas empresas de MDMs, ¿vale? la, igual la colaboración más estrecha que hemos tenido ha sido con Cisco Meraki. Eh, pues fue ir directamente a la fuente de, de quien tenía la necesidad, que era el centro educativo, en este caso fue con COAS. Y entonces ellos nos plantearon lo que realmente querían, lo que realmente necesitaban, lo que les faltaba, lo que no les daba nadie. ¿no? Eh, querían jerarquizar el entorno, es decir, eh, yo tengo que dar un control de esos dispositivos, pero esos dispositivos los tiene que controlar un profesor, no el administrador del centro. Yo no puedo estar llamando al administrador del centro eh, porque quiero que el chaval tal ahora mismo no tenga conectividad. O porque quiero que, por ejemplo, en esta aula solo puedan utilizar tales aplicaciones. No puedes estar llamando continuamente a.. no tienes que darle a un profesor. Entonces tiene que existir una jerarquía para que ese profesor solo pueda actuar durante una hora concreta o un periodo concreto sobre un conjunto de dispositivos concretos y con un límite de acción concreto. ¿Vale? O sea, aquí es donde entra esta jerarquía, es una jerarquía vertical pero que también tiene sus lateralidades. Bueno, identificar cada dispositivo móvil y controlar su uso. Todo esto no tiene mucho sentido si no sabemos identificar que el dispositivo que está utilizando esta persona es este concreto. ¿Vale? Nosotros, de hecho, centramos, si los filtrados son personalizados, se pueden llegar a, a, a cada dispositivo, darle una configuración propia solo de MDM y tal dentro del aula o dentro de, a nivel global para ello promovimos la participación entre padres y profesores para llegar hasta, a estos checks de lo que tenía que tener los centros, empresas y demás ya tienen su propia estructura no tiene sentido entrar y romper con todo evidentemente si el centro tiene un MDM nosotros no le vamos a hacer eh, ciertas eh, acciones que ellos ya están haciendo con ese MDM no vamos a obligarles a utilizar dos paneles entonces lo que hacemos es coger esas funciones y llevarlas a nuestro panel de gestión que tiene esa jerarquía. Es decir, en un caso por ejemplo como, como un MDM, voy a poner el caso de, de éxito de Cisco Meraki, que tiene, es bastante potente dentro de lo que es el mundo de ellos y demás, teníamos una interfaz que dentro de lo sencilla que es no deja de ser una interfaz técnica, una interfaz para un, para un técnico, un informático y estamos hablando de que le vamos a pasar al profesor, le vamos a delegar al profesor la capacidad de poder manejar ese MDM. Claro, lo que nosotros hemos hecho ha sido desarrollar una interfaz mucho más intuitiva, más natural, más adaptada a ese, a ese MDM, gracias a la ayuda y la colaboración que hemos tenido con los centros educativos, para poder llegar a darle en un plan sencillo de un clic, pues que pueda quitarle la cámara, que son acciones que se hacen con el MDM, es el MDM del centro, no hemos cambiado esa infraestructura, que ya tenían, vale, eh, quitarle la cámara, decirle que utilice x aplicaciones, que a tal hora eh, haga ciertas acciones, le hemos metido una capa de valor superior. O sea, a la hora cuando empiezas a interconectar tecnologías, evidentemente, pues se genera una sinergia de, de servicios bastante importante. Bueno, pues una vez que ya tenemos toda esta infraestructura, nos quedan los actores. ¿vale? En este caso, nuestros actores, nosotros quisimos ampliarlo. Sabemos que con los MDM cubríamos el tema de iOS. Podíamos cubrir parcialmente el tema de Android, pero luego, pues para dispositivos eh, como Chromebooks, que también están en educación o tablets Windows y demás, necesitábamos más. Y aquí es donde entra un poco la el, nuestro trabajo con otras empresas. Por ejemplo, para cubrir las cosas que no cubre el MDM, tanto en Android eh, como en iOS, nos pusimos en contacto con BIV Apps, que estarán, tienen, hablarán luego, <coughs> os comentarán. Eh, en el tema de de las tablets Windows eh, con la gente de Soditec, que tiene una solución muy interesante, nosotros integramos para hacer ese control, y ya no hablamos solo de tablets eh, Windows, también trabajan con, con Linux y también lo hacen con estaciones de trabajo. ¿Vale? Entonces, esa parte que no cubren los MDMs, las hemos cubierto, y para el profesor sigue siendo transparente, ¿eh? es la misma interfaz, él solo sabe que quita la cámara o la pone. Y luego en el tema de Chromebooks, estamos trabajando nosotros directamente con marcas, una de las que está pegando fuerte, y esto quedaros un poquito, es CTL. ¿Vale? CTL es una empresa muy importante, un fabricante muy importante a nivel en Estados Unidos. Es eh, partner platino, creo, de, de Intel. Conclusiones a nivel de proyecto, estas. Las que, yo quería, las que yo quería comentar un poco a nivel de lo que estamos hablando, ¿no? a nivel a nivel colaborativo. Nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que tú puedes, tener, puedes localizar una solución o puede haber un problema en el, en el mercado que tiene una solución muy compleja. Tú como empresa, pues quieres o puedes intentar abarcar toda la solución, pero no tiene mucho sentido. ¿vale? Cada empresa es muy buena y somos muy buenos cada, en, cada uno en, en una cosa. Tiene más sentido hacer que estas empresas ir localizando a los mejores en cada uno de los sectores que, que son necesarios para, para, esta, para esta solución, para conformar este puzzle, y entre ellos, pieza a pieza, Conseguir la solución que se adecue a lo que es el, el problema que nos hemos encontrado. Muchas gracias a todos por, por escucharme, espero no haberos liado.